Como una bendición calificó el director regional nordeste de agricultura las lluvias producidas por la onda tropical Veri para las siembras de los diferentes cultivos debido a la falta del preciado líquido, de acuerdo al funcionario que estaba afectando especialmente la siembra de arroz. Nosotros aquí en la regional nordeste, las cuatro provincias que la componen Sánchez Ramírez, Duarte, María Tenedad Sánchez y Samaná eh, fue como una bendición de Dios, porque ya la zona comenzaba a tener déficit hídrico en los cultivos de secano tanto en la parte baja como en la parte alta. Entonces, esta lluvia debieron ser más, porque todavía nos queda un déficit hídrico. O sea, nosotros eh, ya comenzaban los cultivos a dar muestra de, de Maychitec. En torno a la denuncia realizada por agricultores de Aguayo, quienes aseguraron las calles y caminos vecinales por donde transportan las cosechas, están en un estado deplorable. El funcionario dijo que ya se están haciendo las solicitudes para solucionar esta problemática. Nosotros eh, estuvimos reunidos con la Asociación de Productores de Aguayo. Hace. Eh, como un mes, mes y medio Fuimos, hicimos un levantamiento de los caminos y realmente los caminos están eh, prácticamente en eh, Hicimos la solicitud al Ministerio, le vamos al Departamento de Caminos, inclusive se logró una cita, o sea, concertar una cita con el, eh, con el Ministro de Agricultura y los productores. O sea, ellos están esperando que lo convoquen. Me parece que por el asunto de las lluvias, pues no se fue posible ayer, ¿verdad? que se tenía previsto, porque el ministro recibe todo lo más de los productores. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.